Bueno, comenzaré hablando un poco de los antecedentes o las razones por las que eh, estamos haciendo este panel en Wikimania 2015. Una de las razones principales es que se ha incrementado sustancialmente o al menos se ha transparentado sustancialmente el número de solicitudes que hacen los gobiernos y empresas privadas para retirar contenidos en internet. Recientemente el famoso caso Costeja… Eh, nos dejó una legislación en Europa sobre el mal llamado derecho al olvido, que implica que eh, se puedan retirar de buscadores, específicamente en el, el caso de Google, ciertos resultados de búsqueda, y ha sido, que ha sido algo que también ha impactado no solo a los medios de comunicación, sino también a la misma Wikipedia. ¿no? Existe una página incluso donde se llevan registro de aquellos sitios que han sido eliminados de buscadores por... Solicitud judicial. Entonces vamos a arrancar con este contexto, hablando primero con Alejandro y con Dulce. Va a ser una eh, como muy abierta la conversación sobre cómo ellos perciben que estas solicitudes están erosionando la práctica del periodismo. Entonces, ¿quien guste comenzar? Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a Wikimania por la invitación, gracias también a Pepe Flores por moderar este panel. Soy Dulce Ramos, editora general de Animal Político. Y, pues, qué manera más directa de empezar, más que decir que efectivamente en Animal Político ya nos han llegado solicitudes para eliminar contenido de nuestro portal concretamente, no es algo que, que hayamos hecho público, ahora explico por qué, concretamente del exgobernador de Coahuila, que aparte es el estado donde soy originaria, eh, Humberto Moreira. Humberto Moreira quería que se eliminara el contenido de un blog eh, que, que ya no tenemos, pero que teníamos en ese momento, que se llamaba Cuna de Grillos, del periodista Beto Tavira, que es un periodista, por si no lo conocen, que eh, ha combinado eh, de manera muy fresca, muy ágil y muy atinada eh, en, en cuanto a su rigor periodístico, eh, el, el lado rosa, eh, ¿no? el lado de, de, del corazón, el lado sentimental de la, de la prensa, junto con eh, la política seria y seca. ¿no? En el blog de bebeto Tavira había una entrada sobre eh, pues el lamentable hecho de la muerte de, del asesinato del hijo de Humberto Moreira y fue una nota en la que, vamos, no dijimos nada que no se supiera ya en cuanto a que no fuera público, ¿no? Fue, era un perfil un poco de la familia Moreira, etcétera, etcétera, tenía imágenes de, eh, del velorio de del de hijo de Moreira, en donde se podía ver al, al gobernador desencajado, ¿no? con el rostro lloroso, etcétera, natural, eh, en un caso tan terrible como estos. Eh, y, y hace, ¿qué será?, hará como unos tres meses que llegó la, la petición, no llegó directamente de Moreira, llegó, sorpresa, para quienes ya saben algo del derecho al olvido, de una empresa española, de una empresa española de nombre Eliminalia, en la que nos pedía eh, que, que retiráramos el contenido por el, por el famoso derecho al olvido. Tuvimos una pequeña discusión interna entre los socios de Animal Político y el, digamos el, el, el comité editorial, las tres personas que estamos al frente de Animal Político, y la decisión fue, ni siquiera contestes. ¿no? Es decir, si, si alguien está buscando que se censure un contenido que no daña de ninguna manera a a Humberto Moreira, que no, que no ejerce ningún daño, que no está diciendo ninguna mentira. ¿Por qué lo hemos de quitar? Si quieren que se quite, vayámonos a las instancias judiciales. ¿no? Y, y justamente en, en los días siguientes, otros diarios informaron de una situación similar, el diario Vanguardia de Coahuila, si no recuerdo mal El, el Norte, que es parte del grupo Reforma, estuvo en casos similares. Lo, lo enloquecido también del caso es que incluso había medios a los que pedía eh, Moreira que se quitara la fotografía de sus cuadritos del abdomen, fotografías que curiosamente él mismo estuvo difundiendo entre sus conocidos, es decir él estaba tratando de que se quitara un contenido que él mismo consintió a que se hiciera público y que circulara en las redes. ¿no? Y esa creo que ha sido un poco la, la postura de animal político en cuanto a cómo vamos a enfrentar el derecho al olvido. Es decir, si hay alguien que venga y nos pide, no, no tenemos razón eh, para quitar algo de nuestros contenidos, no tenemos razón para eh, esconder qué hay eh, de lo que hacen los poderosos, porque finalmente es, es a ellos a quien cubrimos y es a ellos a, a quien vigila el periodismo. Y, y si el asunto se tiene que ir a tribunales, pues que se vaya a los tribunales y que, y que la discusión se haga desde la óptica jurídica. ¿no? Eh, tuve la oportunidad de, de charlar sobre este tema muy a fondo con el relator de la Organización de Estados Americanos sobre, eh, de, sobre libertad de expresión, Edison Lanza, y él dijo una frase que a mí se me quedó completamente grabada y la repito y casi me la apropio. Al derecho al olvido hay que anteponerle el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Y con esto creo que puedo dar paso a, a Alejandro Páez. Muchas gracias. Eh, nosotros recibimos el, el mismo mensaje, lo de, lo de Moreira, y luego creo que se como que desató otra, otra ola de, de este, peticiones similares. Les voy a decir una cosa antes de, de entrar a, a, a tema. Eh, nosotros sí hemos estado eliminando mucho contenido eh, de Sin Embargo y les voy a decir por qué. Durante los últimos años eh, un número indeterminado de mexicanos fue llevado a prisión injustamente por la guerra de, de Calderón y, y la guerra ahora de, de Peña Nieto, eh, en un afán de demostrar eh, los resultados supuestos de su, de su guerra, eh, utilizaron sobre todo a, a Notimex para difundir información eh, relacionada con capturas y eh, antes de ser llevados ante un juez, es decir, antes de gente que no había sido juzgada, fue publicada eh, por la Agencia Oficial del Gobierno de México, eh, y todo lo tomamos de manera eh, natural, publicar y publicar y publicar estas notas que ni siquiera volteamos muchas veces a ver y que son los operadores menos, digamos, habilitados eh, los que publican por default, digamos, en nuestras páginas, y no solamente, en sin embargo, sino en todas las páginas que tengan el servicio de Notimex. Eh, muchos correos llegan a, a, sin embargo, de gente que fue detenida, que nunca se le comprobó absolutamente nada, y re, sobre todo relacionado con la guerra del sexenio de Calderón, esos correos los estamos eliminando porque no tenemos ninguna razón para no olvidar eh, gente que fue involucrada en, un, en eventos eh, trágicos. Por el otro lado está el asunto de, de, de Moreira y otros casos similares sobre los que hablaré, uno de ellos en particular que nos, eh, a nosotros nos involucró de manera directa en, en cosas todavía mayores. En el caso de Moreira hicimos exactamente lo que hizo Animal, que fue decir no les contestamos y que chingue su madre Moreira, o sea, chingue su madre él y todo lo, lo que él representa, ¿no? que básicamente lo que representa es la corrupción y lo que representa es el saqueo a un país eh, de manera impune. Ahora resulta, como colofona lo que la compañera comenta, o, o como agregado a lo que la compañera comenta, como siempre, un, un juzgado en Estados Unidos, una corte de Estados Unidos ha encontrado que nosotros tenemos razón, los medios locales de Coahuila tenían razón, este cabrón tiene eh, eh, millones de dólares en cuentas en Estados Unidos y ahora quiere borrar una fotito donde él se ve con cuadritos, me parece francamente una cosa ridícula, o sea, puede saquear una nación, pero… Por favor, saquémosla con cierta decencia, no con fotitos donde estoy encueradito. ¿no? En fin, este el caso ese es un caso que pues ellos han… Ellos, Moreira mismo se encargó de, de, de mover fuerte. Yo les quiero contar de otro caso y les pido eh, su atención unos minutos. A mediados de noviembre pasado, de la nada, gente desconocida empezó a enviar mensajes a re, por redes sociales a colaboradores de Sin Embargo. Avisaban que habían suspendido, que habíamos nosotros, sin embargo, suspendido pagos y estábamos en crisis. Aparecieron en Twitter supuestos reporteros que decían haber colaborado con nosotros y a quienes habíamos despedido sin pago. Posteriormente, también en este octubre pasado, esos supuestos reporteros se convirtieron en cientos de reporteros despedidos por nosotros, afirmaban que estábamos por cerrar debido a una supuesta crisis financiera y que por esa razón vendíamos contenido al, al, al mejor postor y nos llamaban prostitutos. Luego, a finales de, de octubre de 2014, en la página de Facebook de Belinda aparece un… que tiene 8 millones de seguidores, aparece un, una imagen mía donde dice que soy violador de niños y luego después una imagen, el mismo de, de Belinda donde dice que eh, un, soborné a un juez y me liberaron. Imaginen ustedes, 8 millones de, de, de seguidores de Belinda, este, furibundos, eh, adolescentes, este, que, que pueden hacer esto, responder y atacar. Entonces, imagínense lo que significó para nosotros en ese momento. Yo bromeaba con la redacción, decía, vamos a preocuparnos cuando eh, hackean a Radiohead, porque pues, este, Belinda, pues como quiera, ¿no? Eh, durante los tres días se publicaron más anuncios en esa página acusando a sin embargo de montones de cosas y eh, posteriormente contactamos a la, a la que maneja Belinda, que es la eh, Dana Vázquez, eh, quien tiene entre otros clientes a una hija del presidente eh, Peña Nieto y, otra, y otros, otros muchos clientes que es quien maneja la cuenta de Belinda. Nos respondió tres días después de que nos estuvieron atacando y luego dijo que tenía un, un equipo entero eh, investigando cómo se había podido hackear una cuenta que, como ustedes saben, saben o sabrán, Facebook recupera en horas. Eh, ella, por supuesto, eh, tiene que responder ante una autoridad judicial porque vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Dana Vázquez participa posteriormente, esta manejadora de… de artistas en aquella campaña ilegal que ustedes van a recordar, los que sean mexicanos, el día de la elección, eh, cuando se utilizan hashtags y, y, y tweets para beneficiar al Partido Verde, de todos nosotros, desgraciadamente, tan conocida. Después, eh, en noviembre, viene el ataque de DOS, tiran a Sin Embargo exactamente en el día en que publicamos, junto con Proceso y Aristegui, lo de la Casa Blanca, y luego este, eh, vienen se mantienen campañas de difamación entre otros, los siguientes meses campañas de difamación contra nosotros en lo personal y contra sin embargo cuento todo esto porque resulta que todo esto nace de un tema de reclamo nos manda un supuesto una supuesta carta nos manda una supuesta carta de Google en la que nos piden retirar dos fotografías eh, las dos fotografías pertenecen al delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcaba. Las dos fotos lo muestran a él violento, como es este, eh, armado, algunos como mexicanos recordarán estas fotos. Nos hicimos exactamente lo mismo que animal político, nos sentamos y dijimos, nos vamos a aventar este tiro, pues nos vamos a aventar este tiro, por supuesto. Dijimos, entonces, no vamos a retirar una pinche foto de este tipo, porque como político eh, él tiene que responder ante la gente. Por supuesto eh, que la gente tiene derecho a saber quién es y quién era, sobre todo quién era. Eh, la después de, de que llegan los reclamos por, teléfono, empieza, perdón, por correo, empiezan llamadas telefónicas y luego después de esto llega una persona físicamente a ah, sin embargo y eh, pues entonces sí supimos que estábamos en, en aprietos porque… El sitio, sin embargo, por nosotros por razones de seguridad no tenemos hecha pública la dirección. Eh, hemos recibido infinidad de amenazas, como todos los periodistas siempre, eh, por, nuestro, por lo que publicamos, pero en particular teníamos una razón para habernos cambiado de dirección y haber dejado publicar eh, en nuestra página la dirección, pero llega una persona ahí a buscarnos. Esa persona llega con una carta, dice que tiene eh, por derecho al olvido, va, se tiene que retirar fotos de este hombre, eh, y luego viene toda la, la serie de ataques que, que, eh, les, de los que he comentado. Concluyo con una cosa muy rápida. Eh, para la prensa, eh, digamos alternativa, marginal, para la prensa que no es main eh, en México como animal político mismo se los puede platicar, para nosotros cualquier esfuerzo implica dinero y es un dinero que nosotros eh, podemos dedicar a muchas otras cosas. El tema de, de Adrián Rubalcaba, de Coajimalpa y demás, incluyendo pues lo, de, lo de Moreira y demás, nos ha, nos ha significado esfuerzo que podríamos estar dedicando a muchas otras cosas este, Yo creo que, en, que esos ataques van a continuar, no solamente en esta, sino en todas las, las democracias que, sean, que estén debilitadas o, como en nuestro caso, que dependan mucho de expresiones independientes, libres, y siento que el, el asunto tiene que eh, ser tratado a muchos paneles, a muchos niveles, porque como ciudadanos tenemos derecho a saber quién es Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. O sea, no podemos olvidar quién fue ese tipo, ni Moreira, o quién fue, o quién, quién sigue siendo Cedillo, o quién sigue siendo, eh, no sé, cualquiera de los gobernadores corruptos de los que me sobran todos los dedos, incluyendo el cabello, que tengo poco, eh, para contarlos, ¿no? que son infinidad. Entonces, no podemos simplemente agarrar y borrar porque nos lo piden o porque hay una desviación en esa ley, sino que tenemos que exigir ese derecho. Y ahí concluyo. Muchas gracias, Alejandro. Eh, tenemos poco tiempo, nos quedan 10 minutos, el panel es eh, corto, así que voy a pasar eh, directamente a eh, preguntarle a eh, Michelle Paulson de la Fundación Wikimedia sobre cuáles son los pasos que está haciendo Wikipedia cuando tiene estas solicitudes eh, para eh, la emisión de contenido. El día de, eh, hace unos días se anunció el lanzamiento del reporte de transparencia, donde se dice de manera detallada eh, qué gobiernos, quienes están haciendo estas solicitudes. Así que, eh, Michelle, um, I would like to know, I would like you to talk with uh, the audience about the transparency report of uh, Wikimedia Foundation, and um, please tell us what is Wikipedia doing with this uh, government request to uh, eliminate content. having me, I apologize for not speaking in Spanish. Um, so last year, as some of you uh, who were at the previous Wikimedia in London uh, would know, the Wikimedia Foundation came out very strongly against the European version of the so-called right to be forgotten, which developed as a result of the European Court of Justice. So, the Foundation strongly believes that Wikimedia editors have the right to create content, including controversial content, and that content should be protected and stay under the purview of the Wikimedia community, rather than being exposed to outside influence. Readers of the Wikimedia Project similarly should feel confident that the knowledge that they're receiving from Wikipedia and other Wikimedia Projects is complete, truthful, and uncensored. Demands that we erase content can be a direct threat to our mission of bringing free knowledge everywhere. The ruling in the European Court of Justice really compromised the public's right to information and freedom of expression. Links including links to Wikipedia are now quietly being deleted with no notice or proof, no transparency, no judicial review, and no appeals process. In allowing this to happen, the European Court has abandoned its responsibility to protect the right to freedom of expression and access to truthful information, two of the most important rights in a democratic society. The burden to defend the right of expression in Europe is being placed, under, placed on um, private search engine companies, and they're the ones uh, deciding what should and shouldn't appear on links now. Um, and the impact on Wikipedia is great. The right to be forgotten can be used to block internet users from accessing or reading relevant articles on the internet, including Wikipedia articles. It can be used to hide truthful, relevant sources that writers and editors all around the world could be using as references on Wikipedia articles. We believe that we cannot um, build the sum of all human knowledge without the world's truthful resources and base it on pre-edited history. So. One of the ways that we are trying to bring some light towards these kind of requests, not just the right to be forgotten, but all general takedown notices that we receive is we publish a transparency report every six months. We just released um, our latest one a couple of days ago. You can check it out at transparency.wikimedia.org. Um, it outlines the types of requests that we get, including um, general requests to alter or remove content, um, right-to-be-forgotten requests, and it has a country-by-country -country breakdown, as well as um, a government versus non-governmental breakdown. It similarly also details what kind of requests we, re we receive to unmask um, users. All of these requests we fight. Um, In the past six months, we've received approximately 234 requests to alter or delete content. We've denied every single one of them. We believe that Wikipedia content is yours, and you should be the one that decides what is appropriate. Um, so, as I said, you can read more on our transparency report, um, specifically regarding right-to-be-forgotten requests. There are two different ways that you can see how it's impacting Wikipedia. There are a few requests that we receive um, that come directly to us and invoke the right-to-be-forgotten, all of which we've denied. There were four of them from January to June of this year. The reason why we're receiving so few is most of these requests go directly to search engines um, rather than to Wikipedia, so they bypass us um, and go directly to Google and Yahoo and Bing. And whenever we do receive um, notification that a Wikipedia article has been delinked, um, I should note that the search engines are not required to give us notice, but Google does, um, we post those notices um, on a different page on wikimediafoundation.org slash wiki um, slash notices received by, from search engines. If you go to there, you'll see that um, we've received 25 notices that impact various Wikipedias, including English, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Polish, and Spanish Wikipedias, as well as Wikimedia Commons. Um, then there are also a handful of requests that um, affect other wikis that are not content wikis. But w this is what happens when they're bypassing Wikipedia and community processes to censor content. And we we remain vigilant in defending content whenever we can all over the world. Thank you very much. Um, we eh, sintetizar uno de los puntos que dijo, un par de puntos que dijo Michelle antes de hacerle la palabra a Luis Fernando. Eh, una de las cosas importantes es que la función Wikimedia está emitiendo cada seis meses este reporte de transparencia para que se sepa qué gobiernos están de una u otra manera haciendo estas solicitudes. Y segundo, y algo que quiero ligar con lo que dijeron tanto Alejandro como Dulce, muchas veces este tipo de censura previa pasa por encima del de medio que se está censurando. Es decir, muchas veces ni siquiera es que llegue una notificación a Sin Embargo, a nivel político, a Wikipedia, sino que es directamente la solicitud en el caso del derecho al olvido europeo que se hace a Google para que suprima el enlace que liga hacia el contenido. Entonces, eh, como bien dice Michelle, no están obligados a notificar al medio, sin embargo, Google hace esta notificación y entonces sí se puede empezar algún tipo de reacción. A propósito, y sobre eh, pues los alcances que tiene este mal derecho al olvido disfrazado de protección de datos personales en México, eh, va a hablar eh, Luis Fernando García, la R3D. Gracias. Bueno, voy a ser muy, muy breve, a través de decir muchas cosas en poco tiempo, espero que se entienda algo. Eh, primero que nada, quisiera aclarar algunas cosas. ¿no? Por ejemplo, este supuesto derecho de olvido, y espero no volver a decir esa frase durante mi intervención, eh, supuestamente se origina en una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Costeja, el cual si ustedes revisan con detenimiento verán que la, el Tribunal de Justicia jamás se refiere a un tal derecho de olvido. El derecho de olvido no existe las únicas veces en la sentencia van a encontrar la frase de Derecho de Olvidos refiriéndose a los argumentos del demandante. Más bien se trata de un abuso o de un uso, desde mi punto de vista, un abuso del derecho de, de rectificación y cancelación de datos personales. Y nosotros eh, primero que nada tenemos que aclarar que desde el punto de vista mexicano no tenemos por qué aceptar o adoptar esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero porque no estamos en Europa, y segundo, porque desde nuestro punto de vista eh, no es compatible con el marco jurídico mexicano y no estamos de acuerdo con la decisión, desde nuestro, desde nuestro punto de vista. Una, en parte, primero, porque en, en ese caso que envuelve, envuelve a un buscador, no aceptamos que eh, se considere que la indexación o simplemente enlazar a un contenido signifique utilizar el dato personal. De la, es decir, yo pongo un enlace, en el enlace te lleva un, una nota periodística, por ejemplo, que menciona el nombre de alguien, el yo enlazar a ese, a ese, a ese mensaje no constituye un tratamiento de otros personales, eh, esa es nuestra, nuestra opinión, y era también la opinión del abogado general Jaskinen, eh, previo a la decisión del Tribunal de Justicia Europea. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, concordábamos mucho más con la decisión y con la opinión del, del abogado general Jaskinen. Pero además, como mencionaba, no tenemos por qué cumplir esa, esa decisión porque no estamos en Europa y porque en el marco jurídico mexicano es bastante distinto y es muy importante. Creo que hay mucho desconocimiento y confusión incluso en, en medios de comunicación, son medios pequeños, locales, que no tienen una, un departamento jurídico, ni mucho menos, en donde se percibe y se cree que se tiene que cumplir con este tipo de solicitudes de remoción de contenidos. En realidad en México hay un Está la prohibición de la censura previa, que ha sido interpretada por la Suprema Corte de nuestro país, en el sentido de interpretarla en el sentido de que cualquier medida que restrinja la libertad de expresión tiene que ser únicamente una responsabilidad ulterior y no una medida de censura previa, siendo esto cualquier medida que excluya del conocimiento público un, un, un determinada información. Es decir, el estándar constitucional mexicano sobre libertad de expresión es que, en todo caso… La expresión, una expresión puede eh, motivar que te puedas ir contra el mensajero, pero no contra el mensaje. Y esa es la decisión constitucional que se tomó y que a veces es ignorada. ¿no? Y en ese sentido, los medios de comunicación tienen que tener muy claro que cualquier persona, incluso institución y autoridad que venga y les diga, quita este contenido, está violando ese derecho constitucional y tienen derecho y en algunos casos la responsabilidad contra, hacia sus, sus audiencias, de combatirla. Eh, en México hay, hay un caso de, eh, en donde el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información intenta implementar y cita la decisión costeja de una manera muy lamentable, un caso que está en litigio, donde una persona que se le vincula en una nota periodística con actos de corrupción eh, busca que se quite el enlace de Google. Eh, el INAI, desgraciadamente, le da la razón... Al, al, a esta persona que se llama Carlos Sánchez de la Peña, por si lo quieren buscar en Google, todavía está el enlace porque Google está peleando esa decisión y nosotros nuestra organización también está representando a la revista Fortuna, que es eh, la revista que publicó una nota que se refiere a esa persona eh, con actos de corrupción que incluso eh, vinculan a un expresidente, al expresidente Fox en, en México. ¿no? Eh, y esa, esa, esa decisión está en litigio. ¿no? Sin embargo, para finalizar, me gustaría trascender y un poquito ya que intenté dejar un poquito más claro cuál es el marco jurídico que, en el que se desenvuelven los medios de comunicación en México y es importante observar algunas de las prácticas como por ejemplo las que Wikimedia ya He mencionado como la necesidad de que exista transparencia, de que exista un reporte de transparencia sobre lo que se quita y por qué se quita, ¿no? que existan incluso guías. Hace unos días, y los invito a revisar las guías que ha publicado la BBC, en donde publica una guía de cómo es que ellos, eh, cuáles son los estándares que siguen para determinar eh, cómo lidiar con este tipo de solicitudes de rectificación o de remoción de contenidos e incluso publican, están publicando la lista de los enlaces a la BBC que están siendo removidos de Google eh, eh, con base a esta decisión del caso Costeja. Y creo nosotros en nuestra organización estamos muy entusiasmados e interesados en colaborar con los medios mexicanos, locales, los digitales, entendiendo que eh, dada la situación de libertad de expresión que vivimos en este país, eh, son pocos las vías a través de las cuales la información de interés público crítica al, al status quo eh, puede, eh, digamos, eh, salir. ¿no? Y es importante entende, entendiendo lo que, por ejemplo, tú mencionabas, Alejandro, de que son medios pequeños, de que, no, de que les cuesta. Nosotros estamos en la disposición de ofrecer, digamos, coordinar y ofrecer un diálogo… Eh, coordinar un diálogo con muchas organizaciones, eh, sobre todo periodísticas, para elaborar unos guías comunes, por ejemplo, de cómo se, se pueden eh, lidiar con este tipo de solicitudes, de eh, ofrecer asesoría jurídica e incluso representación, como lo estamos haciendo en el caso de la, de la revista Fortuna, eh, y también algo que es muy importante, que es publicar, como lo está haciendo la BBC, eh, el contenido que se busca eliminar, porque así rompes el modelo de negocio de estas empresas como Eliminalia, que los invito a que busquen también una entrevista que le dio al, al, al diario 24 horas, en donde es bastante cínico y con esto sí, concluyo, ahora sí, eh, que es, él dice, México es una gran área de oportunidad porque hay mucha corrupción. Y mucha gente quiere borrar su pasado corrupto y por eso estamos muy entusiasmados y queremos tener muchos clientes. Esta empresa liminal ya tenía 70 clientes en enero y ahora tiene, o dice que tiene más de 300. Y esa es una amenaza de censura en internet bastante silenciosa, no sabemos qué se está quitando, por qué se está quitando y no hay restricción de cuentas, y, y muchos eh, diarios locales sobre todo están removiendo esta información porque no saben que no tienen por qué hacerlo. Y es importante que de manera colectiva resistamos esta amenaza de la libertad de expresión, y bueno, eh, eh, espero que en el ánimo y el espíritu que ha promovido Wikim Wikipedia y Wikim Wikimedia todo, todo este tiempo de colaboración, yo que, me parece que es un gran punto de partida para que a partir de esta mesa nos sentemos a, a hablar, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y construyamos un proyecto colectivo y colaborativo en el que podamos resistir, transparentar y eh, nutrir a una discusión pública que tenemos que tener en este país y en Latinoamérica en general y no nada más copiar decisiones de Europa porque vienen de Europa sin tener el contexto claro. Gracias. Eh, muchas gracias Luis Fernando, desafortunadamente se nos terminó el tiempo para el panel, no tendremos oportunidad de tener preguntas a micrófono abierto, sin embargo nos comprometemos a que… En la parte afuera de la sala, para no interrumpir a la siguiente sesión, eh, responderemos todas las dudas que tengan. Eh, les agradezco y un, les pido un aplauso, por favor, para los ponentes del día de hoy.